Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo en este día jueves este día para darle gracias a Dios, para bendecirlo, para glorificarlo nos ponemos en la presencia del Señor yo quiero invitarlo para que en este día haga una pequeña oración por su sacerdote, por su párroco, por su confesor, por su director espiritual sea esta la oportunidad para que eleve delante de Jesús la Eucaristía la plegaria por el clero en Eva, por nuestro obispo Señor, gracias. Gracias por bendecirnos tanto. Te pido por mis hermanos sacerdotes, por cada uno de ellos. César, Señor, su descanso en medio de su, sus cansancios, su alegría en medio de sus tristezas, su consuelo en medio de sus frustraciones, su salud en medio de su enfermedad. Señor, en tus manos pongo a tus sacerdotes. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo capítulo 22. Jesús volvió a hablar y parábolas. El reino de Dios es semejante a un rey que celebró las bodas de su hijo. Envió a sus criados a llamar a los invitados a la boda. Y estos no quisieron venir. Van de nuevo otros criados, y diciéndoles, mi banquete está preparado, todo está dispuesto, vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. Unos a su campo, otros a su negocio. Los demás echaron mano a los criados, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se irritó y mandó sus tropas a exterminar a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus criados, miren, los invitados no eran dignos, vayan a las encrucijadas de los caminos y a todos los que encuentren con bielos a la boda. Los criados salieron a los caminos y recogieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala se llenó de invitados. El rey entró para ver a los invitados y reparó un hombre que no tenía el traje de boda y le dijo, amigo, ¿Cómo es que has entrado aquí sin tener un traje de boda? Pero él no contestó. Entonces el rey dijo a los camareros, átenlo de pies y manos y arrójenlo a las tinieblas. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero detenerme en algunos detalles. Primero, una boda con unos invitados que no son dignos, que no responden. Luego, todos, todos invitados. Y por último, el traje de fiesta. El Señor ha dispuesto su salvación, su reino, su cariño, su amor. En primer lugar, a algunos escogidos. Pero estos escogidos no respondieron. Y puede ser que nos pase eso, mis queridos hermanos. Que hayamos sido elegidos, pero que no respondamos a, al amor de Dios. En segundo lugar, todos invitados a la boda. Todos, todos. Aquí nadie está destinado la, el infierno, la condenación no. Todos estamos llamados a ir al cielo Eso sí, con un traje especial No me puedo aparecer de cualquier forma Ah, entonces que se aguanten conmigo Con mi pecado, con mi vagabundería Con mis cosas, no La puerta está abierta a todos Pero también hay una condición mínima El traje, la gracia Señor, en tus manos nos ponemos Que podamos vivir este día en tu santa presencia Amén Dios los guarde, los bendiga y los protege. Un abrazo para todos mis queridos hermanos.